La libertad, ¿Qué tienen que decir? ¿Eh? Le estamos hablando de varios robos a ustedes todos. En el sector Vista y Valle. ¿En el sector Vista y Valle? Oye, no sé de eso. Yo lo que sé de lo que está ahí es de más, eh. ¿Cuántos? De un motor que está ahí. Eso es lo que yo sé de un teléfono. Pero te no... robaste. ¿Eh? ¿Se lo robaron? No, los compañeros míos, pero yo los busqué. Yo no sé de eso. ¿Cuáles son? son ustedes? ¿Eh? ¿Cuáles son tus compañeros? ¿Mi compañero? Sí. En Vista y Valle vive. ¿Dónde se los robaron entonces? ¿Los motores? Sí.